¿Cuándo has llegado? ¿Has venido hoy? Vine hoy a, a visitar el, en ADESI, porque yo estuve en, en ADESI hace un montón de años y aprendí muchas cosas. Ay, ¿qué hizo en ADESI? Cuénteme. Mira, aprendí el río del fuego, aprendí a cocinar en la residencia. Y aprendimos un montón de cosas, un montón de cosas. ADECI es un centro. Sí, un centro Lomo La Plana número 28, Asociación ADECI.